Yeah Listen to feel Franco Yo no quiero nada con esos motherfucking freakies Soy de 620 bro, tus papis, bitch slapping, M13 men Mi amigo en la cárcel, todos tienen sense Desde el fondo voy con mis highs En el estudio estoy con Franco Moro, this is life La familia que no se divide, listen to fuck Ven bien, si no quieres que te ponga a llorar como yo, no hay muchos con Flosey sí. Dime quién, motherfuckers solo quieren coke, coke, shit Fake Gucci, fake Gucci, Kansas Y tu perra fake sachis shit Soy tiburón, dejo a tus peces que, que se, se pasen Moquerón, al lado mío tu gente solo hace bubbles Play, I don't play con tu homo, shit No necesito jugar para ganar el championship Y si mis moros van bien, mejor que te lo pienses Mejor que te lo pienses Na A1, a Mejor que te lo pienses. Ay, guau, ay, guau, ay, guau semi crompton, marines phantom, the army gang, arming con profile bien alto, pop force callen sin asientos, bandos atropellan a la policía y les dan el alto bye bye, por la MI highs fucking drive by, banzai nine milli milli red eyes, luna con moro fucking fly high, aquí los camellos van con putas trap gays con drugs y fake locks, son pops, por las bolsas, fuck John coats con brand coax atontados con pop, smoke, maten yo soy un real pro con la street con flow Bullet holes por tu windows desde un fofón Yo controlo el barrio entero hasta el fin cabrón Fuck you low bills en police, en vaginas Sultan y más viven with kids in my pijama Y si mis moros van bien, mejor que te lo pienses Mejor que te lo pienses Na ay a Ay a Ay what? Ay Y si mis moros van bien, mejor que te lo pienses Mejor que te lo pienses Fardos en el agua, nine milli milli clock, mapas en tu guagua. Eh, eh, esto es un party, pero con ganaguas Ven invita a tu guagua, ja narcos barcos, fardos en el agua, nine milli milli clock, mapas en tu guagua.